La aplicación La Superior Estéreo Y disfruten de 24 horas al día De una maravillosa programación Mil copas de vino Una canción buenísima, maravillosa Bueno, ¿cómo llega esta canción a sus manos? ¿Y en qué momento se dispone a grabarla? Cuéntanos un poquito sobre los pormenores De la grabación de esta canción Bueno, esta canción es una letra de, de su servidor No me costó y sí me costó ¿Por qué me costó? ...porque es una vivencia... ...en esa parte me costó muchísimo... ...pero a la misma vez... ...fluyó... ...recuerdo que... Yo, a, ...a mí me inspira mucho... El, el, el, ...el ir manejando en carretera... ...y ir solo... ...entonces... ...pum, de repente una idea... ...o un sentimiento que traigo acá... ...lo, lo saco y traigo el celular... ...y en lugar de escribir... ...nomás le pongo la grabadora y, y la dejo ahí... ...entonces... No recuerdo para dónde iba en estos momentos, pero sí iba en carretera y, y pues yo, yo estaba partido en mil pedazos, como es de la canción, mil copas de vino y, y me salió, me salió como en términos de unas dos, tres horas que iba en, en la carretera y obviamente acomodándole ahí, esta, no, esta palabra no va, entonces así fue como sale mil copas de vino, eh, es una vivencia. Eh, lastimosamente pasan cosas en, en esta vida Que no todos estamos exceptos de, de, de que nos pasen Entonces Esa es la, la, la, la, la realidad Mil copas de vino es una vivencia Del ángel de la música ranchera Claro, ¿de un amor de cuántos años? Más o menos de 7 de 8 años Pero uh. que significó mucho y, y quedaron momentos bonitos Momentos este Los mayores, los más grandes Muy bonitos, pero que al último Quedaron los más feos Claro Entonces al último se, lo que A veces lo que uno recuerda es lo más feo Entonces de ahí nace no mil copas de vino Y según lo que dice la canción Pues le dejó prácticamente el corazón pulverizado Ya está reconstruido pues estoy en esas todavía, este, todavía no, la, honestamente todavía no. Ok. Eh, honestamente todavía no. Pero eh, creo que nadie se ha muerto de amor, entonces eh, sigo en la lucha, eh, sigo sanando, Ajá. sigo eh, eh, bregando con eso, pero pero sé que que, que un día por ahí Alguien, alguien va a llegar y, y, y va a terminar de, de sanar y de, de cicatrizar las heridas que, que todavía están ahí. Es que, si, es que si le hace así con el, con el dedito, pues todavía sangran. Entonces, pero, pero estoy eh, mucho mejor ahora. Seguro que sí, va a salir de esta situación y muchas personas que tienen penas de amor lo van a hacer. Cuando interpreta esta canción, especialmente Mil Copas de Vino en el escenario, se le enchina la piel, se le rasga la voz. En ocasiones siente que no puede interpretarla por los recuerdos o la saca adelante en sus presentaciones. Es una, es una sensación muy bonita, pero a la vez eh, complicada, porque... Eh, uno como artista tiene que dominar esos, es, es, Esa parte Porque por ejemplo Al principio Ahora ya, ya, ya, ya tengo Cierto tiempo que puedo decir Bueno la, la canto y, y no duele mucho Pero al principio A los primeros días Eso no, no, no no Eso, eso es Se quiebra cualquiera Entonces hay que, hay que, hay que saber dominar esa parte eh, A lo mejor la voz de, desgarra un poquito pero el público en sí no se tiene que, que si se entera pues que se entere que, que es que es ya de veras no y si eso ayuda pues mucho que mejor la verdad que a mí me ayuda a interpretarla creo que la interpreto con mucho más eh, pasión más más coraje más más despecho más le pongo el alma le pongo el corazón y no solamente el alma, el pecho, la voz, el talento, sino mucho profesionalismo. Mi querido ángel de la música ranchera, viene la canción Tres Segundos, ya culminando prácticamente la entrevista. Esta canción de José Antonio Hernández, el papá de Franci. ¿Cómo llega a ella? ¿Cómo se conoce con él? Y bueno, ¿en qué momento se decida grabarla? Tres Segundos es una canción del gran compositor José Antonio Hernández, eh creo que por ahí me vio en redes sociales y no estoy mal y al parecer eh, hubo contacto con, con mi manager de alguna forma y por ahí le, le pasó ese tema y mi manager me lo, me, lo, me lo dio obviamente le digo claro que me encanta me gustó eh, y bueno yo orgulloso de, de y agradecido con él con dios eh, ...por haberme dado la oportunidad de, de grabar ese tema. Ahorita estamos promocionándolo y, y creo que está gustando muchísimo... ...así como Mil Copas de Vino. Nada más que Mil Copas de Vino como que es un poco más cantinero... Más, más de, ...y este es como más suave, más, más bonito. Entonces, sí, la verdad que muy agradecido con el maestro. Bueno, yo me he puesto en la tarea de escuchar esta canción muy bien... ...y la canción es bastante particular en la interpretación... ...porque usted eleva la voz en un tono supremamente alto... Y la baja casi que en menos de un segundo para seguir con ella Él la quiso así, usted habló con él para hacerle un pequeño vuelco a la interpretación de la canción No, la verdad que me mandó me mandó la maqueta y obviamente él tiene su estilo Y le dije a, a, a, a, a mi promotor, le digo, ¿sabes qué? Yo le voy a dar un giro totalmente distinto, ojalá que le guste Vamos a, hacer, vamos a esperar que le guste porque creo que él está un poquito, su tono es un poquito más, más, más arriba, pero yo quise darle como, como esa como esa bajarme un poquito más y darle un, un poco más de grosor a, a, la, a, la, a la interpretación y creo que lo logramos. <ríe> Me acuerdo que el maestro estaba, eh, ¡oye! ¿Qué pasó? Sí sí sí se va a grabar y. Y oye, ya se grabó. Y yo le decía a José, a ver, no se le enseñe. No se le enseñe todavía hasta que la saquemos en la plataforma. Pero, sí. pero cuando la escuchó, me dijo la verdad que le había encantado y creo que es un, un, un muy bonito giro que le dimos sin perder, obviamente, lo que le había dado. Pero sí, obviamente, si sí escucha la, la maqueta de él, la mía son, son canciones totalmente distintas. Trato siempre de darle mi sello a, un, a, una, a una composición de otro bueno, de un grande como él o de, o de quien me dé a, a mí una letra qué bueno, y ya están charlando para usted obtener otras letras de él y llevarlas a estudio sí de hecho, esa misma semana o dos semanas después es, hemos estado en comunicación me habló por ahí, me presentó otro tema y me dijo que, iba, que estaba escribiendo otro tema, otros temas para mí entonces, vamos a dejar eh, ver cómo Cómo, ocurre, cómo camina cómo camina mil eh, perdón, tres segundos? segundos y luego vamos a estar grabando también de, de él, de, de, hay otro eh, el escritor eh, de apellido Spina hay otro más por acá en Colombia también que vamos a grabar de él eh, pero sí, el, el, por supuesto que el maestro sigue, sigue escribiendo para mí, eso es lo que me dijo me presentó, creo que fueron dos ese, ese, ese, en esa llamada que me dijo eh, y me encantaron, me gustaron Excelente. Bueno, como dice el ángel de la música ranchera, interpretando la canción Tres Segundos, de la autoría de José Antonio Hernández, aquí en OZ Producciones y en la Superior Estéreo. Desde hace tiempo espero que me hables con franqueza, que me digas de plano lo que sientes por mí, que me digas de frente si en verdad me has querido. Que me digas de plano, qué papel juego aquí. Porque esos tres segundos, ya los estoy contando. Y aunque me esté muriendo, hoy de amor yo por ti. Ha llegado el momento, que me digas de frente. Que me digas de plano, lo que sientes por mí. Ahí está, tres segundos con muchísimo cariño para ustedes tres segundos, una obra de José Antonio Hernández en la voz de El Ángel de la Música Ranchera aquí en las instalaciones de La Superior Estéreo y el canal OZ Producciones pues El Ángel de la Música Ranchera muchas gracias por estar con nosotros bienvenido a Colombia por siempre y las puertas de nuestra estación siempre estarán abiertas Dios me lo bendiga y que siempre le vaya muy bien gracias, gracias de verdad una vez más a La Superior Estéreo a usted señor Otoniel de verdad mi, mi cariño mi respeto, mi admiración y mi agradecimiento eterno. Gracias por el apoyo. Es el ángel de la música ranchera, cantante nacido en El Salvador, que a temprana edad salió para los Estados Unidos y allí ha hecho su gran carrera musical. Tiene varios éxitos en su haber, canciones que están recorriendo las plataformas musicales de internet. Ha estado en nuestro país haciendo presentaciones en el eje cafetero y espera volver para hacer presentaciones en diferentes partes del territorio colombiano, en diferentes ciudades. Muchas gracias a María del Carmen, a José Eber por el contacto con él, para la entrevista con este gran cantante nuestro, el ángel de la música ranchera. Sus canciones las puede encontrar aquí en la plataforma YouTube y también las puede escuchar en la emisora La Superior Estéreo www.lasuperioresteereo.com Descargue nuestra app desde la Play Store a su teléfono Android y disfrute de 24 horas de una grata programación. Con gusto y cariño les ha presentado Otoniel Zapata Murillo. Hasta la próxima, muchas gracias y no olvides suscribirse a nuestro canal para seguir disfrutando de nuestros contenidos. Hasta la próxima, muy amables. <música>